Llevo mi cabello así porque hace que me sienta libre desde que decidí no ocultarlo más, no eh, negar su naturaleza y darle libertad, prefiero llevarlo suelto y natural.